¿Qué tal? ¿Estamos? Soy My Day bienvenidos a este nuevo video Y entonces nos encontramos en un mapita de Minecraft llamado half Hill Race Ya que tenemos un solo corazoncito en este mapa Nos encontramos aquí al lado de nuestro buen compañero Mr. Denzelite Como siempre, trayéndolo aquí nuevamente al canal con Una skin refachera. ¿Qué tal todo, Denzel? Bien Ando Andogod, El bajinazo. <risa> <No>. <risa> ok, no. le entenderán pero que estoy mostrando en la pantalla que es de disco amigo es buenísimo. buenísimo no. ya bueno, que el mapa que se llama Hogheat Race Estamos con un solo corazón Ahí ya lo hice Bueno amigo Vamos a iniciar aquí Start the race 3 okay, ok ok ok Empezamos 1 empezamos, empezamos. Uno. uno Ya pa Ok la estupidez no es una opción Lo digo de una vez Amigo, ya estoy a medio corazón. Lo primero que te digo y lo primero que haces: Danger, que pao. ¿Aquí no te haces daño? Oh, no, no. No, no, no, no te alcanza. No te. Alcanzas, no te no me tires. No me tires. Pay, mala idea venir por aquí. No, mala idea. Si ¿Sí sabes que te puedo. No. Si ¿Sí sabes idea. que te puedo pegar un puño. No, no puedes. Ah, lo, logré, lo, logré, lo, logré, no, no. lo logré, lo logré, lo logré. Lo logré, lo logré. Es muy inteligente, papá Ay Literal, y no, ¿sabes yeah. qué es lo bueno? Que es que ya me peluqué, así que ya nadie me puede decir, ¿eh, no? ¿Para? Pero baja ah, a mil Uy, cuidado que me voy volando <risa> Papi, esto es una carrera Así que, mi gente Carrera tuya <risa> Carrera tuya okay. Ah, bueno, ya, ahora sí ¿Listo? Ahora sí corro me la Amigo, ¿sabías que sería lo malo? Que si llegamos a sí. morir Eso no devuelva para arriba, ¿me entiendes? O sea, que nos suba para arriba Porque subir para está complicado En esa época del año, ¿sabes? Ahora y te mueras oh, ¡No! Ojalá... <risa> ¡Uy! Me, me, me estoy pasando como campeón Campeón, mis bolas Parce, lo estoy pasando Amigo, como campeón también que te digo lo que sería más rentable. rata uh -huh. También te digo lo que sería más rata ¿Qué? Que se, uno, uno se pudiera caer a los lados en este mapa Sí Ve, ¿vos qué decís? ¿Arriba o abajo? Um, Olvíjalo, ya le dije abajo eh, ama, Amigo, no, no te preocupes por ese tema de, de morir No, no, no, no. No, es que. Guarda, es, es, es... Cuando guarda checkpoints por estaciones. Ah, guarda checkpoints por estaciones? Sí. Ok, te recomiendo aquí ir shifteando. Es lo más seguro. Ir con la hitbox. ¿En serio? Porque mientras Pero... tu hitbox uno toque la lava. Onda. Bien. ¿Qué si la toco? Espérate, soy atrás tuyo. Ay, eh. ay, ay. Amigo, volás. Volaba. Ah, Volaba como el soto te con ve, su prima. Te veo atrás. ¿Cómo? Te veo atrás, <risa> ¿eh? Oh. Sí, sí, sí, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Te veía. Ah. Chamigo, no quitamos lo del tiempo, no, no tiempo de la pantalla, que acaso debe ser para mis viewers tener esto. Pero bueno, mira, me pongo en F1. Pongo una cosa de hitbox abajo y ya está, tío. Hombre, pero si hay checkpoint, el... checkpoint. Si yo me tiro aquí ahora y muero pasando de esta fase, ¿recupero toda mi vida? Sí. Ok, entonces apenas llegué arriba me suicido. Sí. Oh, no, creo que sí. es el momento de morir. El ¿Qué de aquí? Ok, no subo. <ríe> y me muero. ¡Ay! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó? Casi, ¿Qué me pasó? Muero, que casi me muero ¿Pasó? porque caí como co tres bloques pero no me hice daño. Eh, en nombre del padre de Dios, Espíritu Santo, amén, no me hice daño. Pero ahora Mentira. de otra bajada. ¿Cómo no te hiciste daño? No sé, cosas de. cosas de mantras. Ah, cosas de mantras, mero hack. No, su papá, parece Listo, llegué Gente, a. Van permanente. Van permanente para mantra. ¿Opa? Listo. Muere, epa. Amigo, quita sí, ni intentamos. Listo, te lo creen. Océano, nice. Océano, para. Esta es para, para, la parte más. Amigo, para. esta es la parte más difícil. Daniel. ¿tú sabes leer, cierto. En esa parte que hiciste? No jodas. Sí. Hombre, pero es nostálgico. Me ¿Vos me entendés? Sí, ¿dónde hay respiraderos? Ok, ok, un Hay respiraderos en todos lados. Yo ya pasé, yo ya pasé de la, de la parte del océano, papi. Aprende, aprende de los buenos Sígame los buenos, vieja. excepto los gays O sea, Mr. Denso Cállate. Esas cosas blanquitas ah. que se parecen a Kun, pero no son cum. Kun oh. ¡Ay, Emanuel! ¡Ay, Emanuel! Ay, ¡Qué pasó! Emmanuel. Ay, ¿Qué pasó? Emmanuel. ¡Decime! ¡No! Ah, no, perdón, olvidalo, no. creí que estaba cerca de terminar, pero no No, no, no ¿Cómo que Nether? ¿Cómo que Nether? Hay una parte de Nether después de los árboles con un portal. ¡Y hay lobo! ¡Lobo! ¿Qué tan. qué tan. larga la parte de los árboles, eh? eh Bastanza, literalmente. Uy, uh, ya llegué, ya, ya. Ah, espera. ¿En serio? ¡Oh! oh. Amigo, ¿cómo? Si ni siquiera toqué la puta lava, amigo, ¿cuál es esa? ¿Te acordas que la Susan, si te estás al lado de la Susan y al lado de la lava te morís? ¿Cómo? Papi, cosas de Minecraft, por si no se había dado cuenta. Amigo, yo, llevo cuatro años jugando a Minecraft, amigo, pero en ningún momento me había percatado de eso. Amigo, yo llevo siete años jugando a Minecraft y no lo sabía, no me la contra strike. Y eso que eh, siempre no, no, nosotros no en ¿te acordás que nosotros jugábamos en B-Rock? Eh. Sí, no te el tilo, o sea, si lo, lo pierdes, pierdes, si pierdes, pierdes el, u... el camino. Si las usa me retrasa es gay. ¡Ah, oh, qué chima! No me retrasó. <risa> oh, ¿qué oh. Oh, okay. ¿Cuántas güey? ¿What the fuck? No preguntas no cómo pasa, pasa. Sí amigo, tienes que hacer el triple salto, ¿te acordás del triple salto que, que, nos, que, se, nos acord, que logramos hacerlo otra vez? Ay, pero, ah, pero me muero LOL Y tú nunca haces favores, así que, bonito papá El círculo es vicioso, okay. socio, el diablo anda suelto, si no quiere venir no le ruegues. Ay, <risa> <risa> ah, ya pues pero lo logré! ¡Lo logré! ¡No lo logré! A ver, a ver, a ver, a ver, espera a mí me explicas. <risa> es, es lo que te dije, wey. Mira, mira, mira, mira. Amigo, me gustaría que hubiera un no. checkpoint aquí. Un checkpoint aquí. Me tocó un. Me tocó un fucking pixel y en serio me muero. Así toca, papá. Así toca. A ver, ya llego, ya llego, ya amigo, llego. Me gustaría que hubiera Oye, amigo, un checkpoint pasar. aquí que diga flames. No nether, flames no hay problema, hay un portal del Nether más allá, ¿me entendés? Entonces, claro, ese portal. Pero, amigo, vos puedes ser que por alguna seña puta razón cuando llegué aquí al Nether Ajá. A esta fase Pasé el portal y por me morí. Sí. Ay, ay, ay. Elden, el... Espera, para, para, para. amigos, ya he empezado a ver bloques de endstone. Ya veo el final. Veo la a beta. Ver. Veo la win. Ves la Wii no llego Ah, amigo, ya, ya sé por qué no llego Es que qué? no salto de, del bloque que tengo atrás Sí, sí Puede ser por eso Con, ra con razón decía, salto de tres bloques, salto de tres bloques Apenas <risa> ¿sí entendiste lo que te decía, o sea, entendías que era el salto estilo tres bloques que... Sí, amigo, porque es que apenas me acabo de dar cuenta que tenía un bloque detrás ¡Oh, ¿Cómo que yeah, fin? baby! ¡Oh, yeah! Ya no te... baby. ¡Oh, yeah, baby! Ya sabemos quién es el ganador. Bueno, a amigo Manuel, creo que te diré la forma <risa> verdadera de pasar. Espera. La forma en la que tú no. pasabas no era. No era. Soy escorpión, no debes confiar en un escorpión Hijo de puta Todo lo que te dije era mentira amigo mío No tienes que ir ¿Pensé? ahí ¿Por dónde? Amigo, pero no te suicides porque me da ansiedad No, me suicido porque tenía un medio corazón amigo Y para llegar a esa parte ¿qué pasa? No, en realidad nunca necesitas tener un corazón o medio corazón Solo necesitabas no confiar en mí ¿Por ¿Cómo qué? Pija, Porque soy escorpión <risa> Literalmente mientras, mientras estaba en eso, estaba pensando lo que decía De que los espor, escorpión son manipuladores Literalmente te manipulé Eh, no se mira, ah, mira bueno mira, ve por mío Mira, ve por ahí, ve por ahí, por ahí Salta acá ¿Ves ese bloque que está más abajo ¿A donde ¿A hay un hueco? Hay acá. un bloque de nether brick Salta ese no bloque de Exacto. Baja al bloque negro que está más abajo. Baja me cago más en la. Y sigue por ahí tranquilamente. Te odio. Me cago en la puta. Amigo, soy, re, soy re ratón, por <risa> eso por eso no me, por eso me decías, no, por eso me decías. Por eso me decías que yo no sé qué, cuánto. <risa> Sorre <de ratón. risa> <risa> el ratón. Mentira. Ah, oh, no, sí. Mentira, <risa> Mentira. Ok. Amigo, literalmente fui un maldito manipulador. Dios. Ok. Mía, la hagamos, hagamos una cosa. A ver. Esta vez Ajá. volvamos a hacer el mapa rápido, Ajá. ya que lo conocemos. Ajá. Rápido. Ajá. En dificultad difícil y con náuseas. Ok, pero eso lo que dejar para un próximo video, porque en este video no alcanza Así que, bueno. ¿qué te parece si dejamos una meta de 11 likes? Para poder hacer una próxima eh. parte de este increíble mapa, ¿qué te parece? Ah, uh, sí, me sirve y con náuseas amigos Y con nausea, dificultad difícil y a medio corazón No... Bueno, vigente, dando una pequeña review de este mapa Claro, es que venir por arriba era lo mismo, ¿sabes? Era venir por arriba, era más sencillo Venir por arriba Sí. Era mucho más sencillo, ah bueno, no, no, no, olvídalo Que esta parte de aquí de tierra no se podía, pero bueno Era sí. Sí, sí, sí. Pero bueno gente, espero que les haya Encantado este videazo Yo me he divertido mucho En ese video, creo que mi compañero También se divirtió bastante Sí, sí, a pesar de que me, me traicionaste A mí, o me dijiste que era por ahí Nunca era por ahí <ríe> Amigo, me doy cuenta de lo manipulador que fui ahí, amigo. No, me la counter-strike, literalmente. No se sé la counter-strike. Sí, no me la puedo, no me la counter-strike. Y bueno, gente, despidiéndome aquí, yendo y viendo el inicio de este increíble mapa. Yo me despido. Chao, chao.